Good morning, mundo. Y si no veo luego, buenas tardes y buenas noches. Hoy vamos a hablar de uno de los mejores físicos de la historia. Uno de los mejores matemáticos de la historia. El padre de la hidrostática. Y la persona seguramente con mejor marketing de la historia de la ciencia. Hablemos de Arquímedes. Pasarán, pasarán casi 100 años y nunca sabrás qué hacer. No es fácil sacar una espina sin miga de pan. De la mano de Fundación Aquae vamos a irnos al siglo de a.C. a Siracusa y vamos a hablar de la historia de Arquímedes. Por supuesto tenemos que hablar del principio de Arquímedes, que me diréis, es AR. Vale, muy gracioso. Todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta una fuerza hacia arriba equivalente al peso del volumen desalojado. Ya la leyenda cuenta que Arquímedes estaba en la bañera ahí frotándose con los patitos de goma, jugando y salió corriendo desnudo por la calle gritando su famoso Eureka, el eslogan más bonito de la ciencia. Eureka, esa idea feliz que soñamos todos con tener alguna vez, pero también hay que desmitificar que la ciencia no es solamente momentos Eureka, es mucho trabajo, mucha constancia y mucha humildad todo el rato. Y esta leyenda es una leyenda pues muy bonita para contar a tus nietos. Decirles, ¿sabes qué? Pues sí. La historia es mucho más trágica, se dice que Arquímedes posiblemente gritase Eureka y posiblemente fuese, no sé si desnudo o no, pero por todos iracusa gritando Eureka, pero no cuando descubrió el principio de Arquímedes, que tampoco es Ar. sino cuando descubrió, desenmascaró al orfebre que estaba haciendo una corona de oro para el rey Herón II. El rey Herón II era conocido como un tirano y había mandado a un orfebre hacerle una corona de oro para sus glorias. Resulta que este orfebre se la estaba dando con queso, bueno, con plata. Hizo una mezcla de oro y plata. El orfebre no contaba con la inteligencia de Arquímedes y no contaba con este principio de Arquímedes, que claro, una vez que sabes el volumen de un cuerpo sumergido en un líquido, también conoces su densidad, porque puedes calcular la masa. Densidad es igual a masa entre volumen. Y que el peso de la corona que le daba este orfebre no correspondía a una corona de oro 100%. Así que le estaba timando y este pobre febre, por eso digo que es trágica, pues murió. Esto lo escribió en su libro sobre los cuerpos flotantes, el libro que se conocería como el principio de la hidrostática. El segundo eslogan de Arquímedes es aún más bonito que decía dame un punto de apoyo y dominaré el mundo o moveré el mundo y esto es la ley de la palanca. Arquímedes también en su tiempo fue un gran ingeniero, uno de los mejores de la historia, de hecho consiguió levantar grandes pesos como Polipasto, un juego de poleas con el cual supuestamente podría levantar un barco y subirlo hasta la tierra. Según cuenta la leyenda, Arquímedes consiguió construir los espejos sustorios, unos míticos espejos cóncavos que eran capaces de quemar las velas de los barcos a mucha distancia. Y esto traía de cabeza a la armada de Marco Claudio Marcelo que estuvo invadiendo Siracusa durante más de dos años y no podía porque se le quemaban las velas. Pero como pasa casi siempre, en las matemáticas, muy por encima de la física, sus aportaciones en las matemáticas están por encima de sus aportaciones en la física y sus tratados matemáticos han sido conservados gracias a las cartas que enviaba constantemente a Eratóstenes y a Diositeo, que trabajaban en la biblioteca de Alejandría, que posteriormente fue quemada. ¡Ay, la historia! ¡Qué dura es, eh! Esto lo tengo que hablar con Peter alguna vez. Sus descubrimientos matemáticos son maravillosos. Por ejemplo, la aproximación al número pi. Ya sabéis que pi... Es la división de un perímetro entre un diámetro. Da igual lo grande que sea el círculo, siempre va a tener dentro el número pi. Perímetro entre diámetro. En su libro sobre la medida del círculo, Arquímedes se aproxima el número pi haciendo el método de exaución, metiendo polígonos regulares dentro de un círculo y así, conforme tenga más lados el polígono regular, más se aproximaría al círculo. Eso de pensar que cuanto más lados tenga el polígono regular, más se acercaría al número pi, no era original de Arquímedes. Pero sí que el proceso iterativo de ir aproximándolo, haciendo una cota inferior y una cota superior, sí que lo hizo muy original. Y así, él aproximó el número pi como un número que estaba comprendido entre 31408 y 31428 Y sabemos que es 3, 14, 16 aproximadamente, con infinitos decimales que nunca se repiten después. Número irracional. Que ya hablamos de esto aquí en este vídeo. Con este método de exaución se consigue adelantar casi 2.000 años a los grandes Newton y Leibniz, esta pareja de matemáticos, un poco físico también uno de ellos, pero grandes matemáticos de la historia a la aproximación del área que deja debajo una curva, lo que se conocería después como integrales. Este pensamiento de aproximación infinita no estaba tan formalizado como lo que hicieron después Newton y Leibniz, 2000 años después, evidentemente, pero Arquímedes ya lanzó la idea en su libro Método. Además, también Arquímedes era un enamorado de las curvas. De hecho, en su libro sobre las espirales hizo un estudio sobre la espiral que lleva su nombre, la espiral arquimediana, y dice así. El área barrida por el radio de la espiral en su primera revolución es la tercera parte del área del círculo cuyo radio es el radio final de esta revolución. ¡Hala! Y de paso consiguió hacer que cualquier ángulo pueda ser dividido en tres partes iguales, lo que se llama la trisección del ángulo, que era un problema que le encantaba a los antiguos griegos, a los nuevos también, pero a los antiguos especialmente. En otro de sus trabajos sobre la esfera y el cilindro, buenos nombres siempre, demostró que el área de la superficie de una esfera, todo lo que envuelve la esfera, es cuatro veces el área del círculo máximo de esa esfera. También descubrió las relaciones entre los volúmenes y las áreas de tres figuras, los conos, las esferas y los cilindros. Así que lo de Arquímedes no solamente gritar eureka y salir corriendo, no solamente bañarse en la bañera, no solamente física ni ingeniería, ni siquiera hidrostática... Es mucha, mucha matemática. La muerte de Arquímedes también tiene muchísimo marketing. Finalmente, el asedio romano de Marcelo fue llevado a cabo. Y un soldado romano X, no se sabe el nombre, contraviniendo las órdenes de, de su general Marcelo, mató a Arquímedes supuestamente por un error. Hay varias versiones de su muerte. De hecho, la, la leyenda más famosa tiene que ver con la matemática. Si es que Arquímedes estaba dibujando circulicos ahí en Siracusa, llegó el soldado y le preguntó, ¿qué, qué, qué hace usted ahí? Por ejemplo. Y dijo, no, no molestes a mis círculos. Y le mataron murió con las matemáticas puestas. Esto no aparece en los relatos de Plutarco, así que es todo una teoría muy bonita y muy de marketing. ¿eh? Eureka, dame un punto de apoyo y mover el mundo y no molestas a mis círculos. Vaya tres eslogans para cualquiera, ya me gustaría a mí, eh, una cosa así. Por todo esto, no es sorprendente que el 29 de octubre de 1998 en las subastas Christie's de Gran un manuscrito aparentemente chamuscado fuese vendido por 2.200.000 dólares. Y es que aunque eran oraciones escritas en el siglo XII, Parece que ocultaban un tesoro mucho, mucho mayor. Se trataba de un palimpsesto, un texto escrito sobre un manuscrito anterior. Resulta que un escriba había cortado los pliegos de un pergamino de Arquímedes. Había borrado el texto con vinagre y había cortado la piel con una cuchilla. Sobre eso estaban escritas unas oraciones, pero oculto, oculto en ese palimpsesto, estaba el método de Arquímedes. El lote de esta obra se llama Eureka 9058 y más de 2 millones cuesta. Bueno, aquí tenéis a Arquímedes, uno de los mejores matemáticos, físicos e ingenieros de la historia. Espero que tengáis muchos Eurekas, gracias a la Fundación Aquae y nos vemos en el siguiente vídeo por inducción. N más